En medio de una situación como esa, hablar de huelga creo que es una insensatez. Me asombré en el día de ayer que ante la pregunta que le hice a mi amigo y hermano el chino, que qué creía de la huelga, y dijo que sí, que en un momento dado estuvo de acuerdo con la huelga, aunque de, después no. Eh, la levantaron la huelga, no va a huelga, así que estén tranquilos que tengo que felicitar a la gente del PGM porque cuando el PLD aquí anunciaba huelga, el PLD no se preocupaba en desactivarla porque los PLDistas tenían un criterio, y se lo voy a confesar porque hablé con muchos de ellos. Ellos decían que la huelga aquí en San Francisco de Macorís era encíclica, que hubiera o no hubiera razón para una huelga la hacían y que ellos no se iban a... Decían eso, yo hablé con varios PLDistas de importancia, en ese periodo de gobierno y ellos decían que no, que la huelga ellos no la iban a, a negociar con gente. Bueno, el caso es que esta gente que está en el gobierno, porque déjenme decirle, con el relajito fueron muchas las personas que en ese periodo inocente perdieron su vida en medio de una huelga. Mira un muchacho que venía de Samaná que era estudiante de términos de medicina en la guagua aquella de Caribe, ¿tú ¿ustedes recuerdan eso? En el ensayo de San Martín se le pegó una bala loca. Pedió la vida. Uno que vino de Puerto Plata, ahí en la Bienvenido Fuerte Duarte, cerca de Obra Pública, ahí se le pegó una bala. Y entonces muchísima gente inocente, en todos esos movimientos huelgares, yo no digo que no haya razón y motivo para protestar. Hay muchísimos motivos para protestar. Y hay muchísimas cosas. Yo lo que digo, aplicando la tesis de Gran Mausetum, y los que son revolucionarios y los que se prestan de progresistas. Tienen que copiar esa tesis. Luchar con ventaja, con razón y sin sobreponerse. Es así eso. Entonces, mira quién está aquí. Tengo que darle la oportunidad a Jibetico, pero se fue. Jibetico, te están acabando estos dos médicos aquí. Te están sí, acabando, Jibetico. No, no. Estos dos médicos han acabado contigo y ya tú sabes. No, no, no, no, no, no. Ay, tengo que coger el teléfono. Buena camarada, buena camarada. Camarada, el único pendejo el, el día de la de copa, compartir fuiste tú? El único Eso no, porque Johnny no comió, me dijo ahora. Esos dos compañeros que están ahí comieron de todo. <risa> ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, muerto. Dicen que tú los dos comieron de todo. Y el único, te, te dejaste deja de meterse miedo. Yo no tengo miedo. Oye, dice el inventico. Yo no caliente por la Yo caliente todavía. ¡Ay! Y el bonito, ¡Sigue ahí! Sí. <risa> Gracias, camarada. Eh, señores, yo no quería coger llamadas, es que yo no les puedo quitar echarse a esta gente que están aquí ya. Y además, el análisis que yo estoy haciendo. Buenas tardes. Bu buenas noches, señor Omar. Buena buenas. ¿Y usted? Todo bien, hermano. Sintonía con el número uno. <risa> gracias, gracias. Hermano, eh, respetando todas las eh, opiniones, eh, voy a meter la mía. Gracias, respetó, Máximo. Lo que pasa es que de me voy, que van a quedar todos de melancos, Y no me va a dar tiempo buena. mañana sí Te lo agradezco. Da pena que los, los dirigentes del colectivo se hayan dejado chantajear, Omar. Pues políticos, que lo que buscan es su beneficio propio. Negociando para pues, poner una huelga por demanda que este pueblo necesita con un psiquiomar, un hombre que tiene la sociedad llena de basura por pues, todos lados. Oiga, eso es una pena cuando uno va a Macorís, ve toda la calle. Llena de basura por todos lados. Eso da pena. Bueno, ahí vi un listado. Yo no sé. Eh, eh, eh. Ahí hay un listado que se lo enseñé a en Men casi ahora. Entonces, de eso, las principales. Eh, gracias, hermano. Es, de es, las principales pasar, sindicaturas del, ser, del ser, país. Que es que y si sí la... que aparece en el quinto lugar con una puntuación eso altísima. Eso da pena, hermano. No estoy... ayuntamiento. Y pues pues y el gracias, plato. hermano. Gracias, hermano. Eh, quiero enviarle un saludo. A José el Druño, eh, un restaurante, el Zorrilla, ¿tú has ido a comer a Sacedo, a el Druño? Mira, una comida exquisita, vamos a llevar al doctor Peralta ahí, vamos a llevar al doctor Peralta a el Druño. José, los dos José, porque el Druño se compone de dos José. José el Dueño y José, que no es camarero porque es parte de negocio, y cuál de los dos tiene mejores atenciones. Así que eh, José me dice que está en sintonía ya Salcedo es una plaza de este programa y Salcedo me encanta a mí, igual que Tenares, Conuco y toda esa zona, igual que todas las zonas que ven este programa. Pues miren para finalizar, Francis Camaño le decía que quedó marcado y a partir de esa corrupción que los generales se robaban los cuartos de la ropa de los policías, la, la, bueno, era un desastre. Y eso fue lo que comenzó en Francis Camaño a transformar su conducta y su pensamiento. La cantina, la cantina. ah, Zorrilla ha hecho un apuesto a la famosa cantina. Eso era terrible, señores. Entonces, oigan esto, el general Adán Cáceres Silvestre... Llegó al 2012 ganando 35 mil pesos y tenía un apartamento que se lo dio una de esas instituciones. Oigan esto, 35 mil pesos se supone y de los 35 le quedaban como 31 o 32 con los impuestos que le quitan. Señores, ¿ustedes creen que un hombre que al 2012 apenas tenía un apartamento que se lo regalaron en el gobierno, y ganaba 35 mil pesos. ¿Puede vivir esa fortuna. Oye, pero. Y, y el PLD viene y hace una reunión el domingo. Su comité político. A decir que eso es persecución política. A defender esa vaina. Por eso es que ese partido. Está cada día más desacreditado. Y cada día más desprestigiado. Como lo está la partidocracia en sentido general. Pero esto es algo absurdo. ¿Y cómo te va a defender? Un coronel, oigan esto. El coronel de Asa. Lo engancharon a la policía en el 2007. Y no es académico, y era coronel. ¿Sabe quién le consiguió todos esos rangos? Ese, Cáceres Silvestre. Porque era parte del entramado. Era el financiero. Dicen que el cerebro financiero. señores esta gente, este hombre movió... Más de 3 mil millones de pesos. Un hombre que no tenía nada. ¿Ustedes lo que dice? No lo dice mal, lo dice el periódico. En base al testimonio del Ministerio Público. Que era una actuación al estilo de la mafia italiana. Al estilo de la mafia italiana. Señores, miren. Yo antes, en pleno gobierno de Danilo Medina decía... Aquí no se conoce ni el 10% de la diablura que esta gente han hecho. Cuando aquí haya un cambio de gobierno y que haya la decisión y la voluntad, que haya la decisión y la voluntad de llevar esos casos hasta las últimas consecuencias, es que se va a conocer gran parte de la diablura que estos grupos mafiosos, porque eso es un grupo mafioso, eso no es partido político. Yo siempre lo he dicho, el PLD no es un partido político. Es una corporación mafiosa, que pueden haber gente, porque yo no voy a decir que son todos malos ni corruptos, porque hay gente que, creyendo que están en un partido político, de buena fe, y ellos creen que están, pero ese, ese grupo, dirigido por Danilo Medina, yo lo no voy a leer lo que dice Colombo, en, en, en su pequeñito eh, eh, artículo que escribe, eh, eh, en el periódico El Caribe Porque verdad Lo que Colombo dice es una cosa real Atiendan esto Atiendan esto que dice Colombo Porque oiga Si, si ya está preso Los hermanos de Danilo Medina Si los cuñados si el jefe de, oiga y, y utilizando de que una pastora que resultó ser asimilada de la policía. Si, si todo ese entorno está preso, no una granja, no hay, hay de todo, muchachos. Sí, sí, sí. Oigan esto lo que dice Colombo, en este articulito, pero que es bastante eh, eh, elocuente. Y, y lo dice todo, y lo dice todo. Mírenlo.